Hola a todos, hoy estamos aquí para recordar un poco la época del descubrimiento del Higgs y cómo la vivimos nosotros en, desde el laboratorio del Penaché de París. Yo soy Joanny Manjarres y aquí tengo a, a mi colega y marido, Eber. Hola. Está Camila en Londres. Hola. Y tenemos a José, que está en el laboratorio El Penache de París, donde la mayoría de estas historias pasaron. Hola. Entonces, bueno, vamos a, a, a comenzar. Eh, Camila, ¿qué recuerdas tú particularmente emocionante de esa época del descubrimiento? <risa> <risa> eh, bueno, creo que... Eh, fue una época de mucha, muchas cosas pasando muy rápidamente, este, eh, co compartiendo con, con, con, con, con mis colegas y todo, recordaba, me doy cuenta que hay muchas cosas que se me han olvidado, debe ser la falta de sueño en esos días. Este, una de las cosas que me acuerdo muy bien es, es un sábado, este, estábamos... Eh, eh, esto estaba sucediendo que, que, que teníamos que hacer los análisis muchas veces, cada vez venían datos nuevos y habían pequeños cambios que se hacían y teníamos que rehacer análisis una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Este, yo era estudiante de doctorado de segundo año, sí, segundo año, y yo estaba encargada en la parte de modelar la, la señal del Higgs para hacer las pruebas de hipótesis que se hacían eh, eh, en ese momento. Y entonces... Es, es, ese modelado la señal tenía que hacerse muchas veces, este, cada vez que había un nuevo pro, pro, pro procesamiento de los datos, nueva forma de, de, de, de, de procesar en los Montecarlos, etc. Entonces yo recuerdo estar, este, bueno, eh, eh, con mucho trabajo estábamos todos, y a ir a hacer ejercicio en un, en, un, en un parque, pero al mismo tiempo estar con mi teléfono conectado a un servidor viendo si los, los, los, los jobs o los trabajos, los, la, el código que había mandado a, a, a, cre a hacer esto, estos modelos La Señal este, habían corrido bien y, o habían fallado. Y entonces estar, estar como viviendo, dando, vivir la vida en, del día a día con la vida del descubrimiento que era una cosa importantísima que estaba sucediendo en ese momento ese, ese graciosamente ese es uno de los recuerdos más claros que tengo de esos de esos días este además de bueno del día de, de, del anuncio y, y, y, y etcétera y para José porque José en ese momento era el director de tesis de Camila que estaba dirigiendo ese trabajo cierto sí exactamente Uh, aunque debo decir que, que yo llegué a Atlas poco antes, ¿eh? es decir, yo prácticamente descubrí el experimento Atlas junto con Camila. Entonces, formalmente yo, yo, yo era la persona que, que debía eh, enseñarle a Camila qué es lo que hay que hacer, pero en la práctica lo estábamos descubriendo todo en paralelo juntos, ¿no? Entonces, pa para, para el descubrimiento, para el, en la época de la búsqueda, seamos precisos, ¿eh? uh, un, uh, nuestra contribución así más, más visible fue que eh, Camila y yo construimos juntos una manera un poco diferente de, de, de, de modelizar uh, la, la, la futura señal del bosón de Higgs cuando se desintegra en dos fotones, entonces, eh, eh, Camila lo, lo lo evoca un poco. Tuvimos que demostrar que lo que nosotros proponíamos era más robusto que lo que existía y eso requería muchísimas verificaciones. ¿eh? Entonces, eh, efectivamente, una época de muchísimo trabajo, muchísima actividad. En el el Elpenach eh, teníamos un equipo bastante grande. Había, había cinco estudiantes de doctorado y una postdoc. Y, y entonces estábamos involucrados en muchas partes de, de, de, de ese estudio de, de la búsqueda del bosón de Higgs. Este... Entonces, bueno, obviamente 2012 es una, una, una fecha muy importante en la historia de la física de partículas y, y yo creo que lo, lo que es realmente importante más allá de haber descubierto el Higgs es uh, explicarle a la comunidad qué ha significado eso tanto para la investigación científica como para la manera de hacer ciencia y, y el impacto que, que eso ha podido tener en, en el, hacia el público en general, ¿eh? porque en fin de cuentas nosotros los científicos tenemos la, la responsabilidad de explicarle a, a, a la comunidad uh, uh, en, su, en su expresión más amplia por qué hacemos lo que hacemos y qué, qué significa. Muy bien, eh... Y tú Ever, qué ¿cuáles son tus, tus recuerdos de, de esa época de, de la búsqueda y, bueno, y el impacto que ha tenido eh, de allí en adelante en tu carrera? Bueno, para mí siempre los momentos de más emoción era cuando mirábamos los datos reales y, y hacíamos el análisis estadístico para ver si había algún exceso sobre el, el, el, la distribución del, del río de fondo. Y en, en especial en... Al final, hacia finales del 2011, con los datos que iban llegando, este, nosotros comenzábamos a ver que había ya un exceso este, mostrándose alrededor de 125, pero no era lo suficientemente fuerte como para, para, para saber si era simplemente una fluctuación estadística grande del, del ruido de fondo o si era una, una verdadera señal. Luego se, se tomó la decisión dentro de la colaboración que, que no se iban a mirar los datos por los próximos seis meses para evitar sesgar nuestros análisis y no fue sino hasta finales de, de mayo del 2012 que, que miramos los datos de nuevo y miramos los datos que se habían tomado en esos últimos seis meses y nos dimos cuenta que en esos datos teníamos de nuevo un exceso del mismo tamaño y, y en la misma zona de masa como la que habíamos visto en, en los datos de 2011. Y, y bueno, ya con eso confirmábamos que, que, que nada, que estábamos viendo algo nuevo, una, una nueva partícula y, y ese día en particular en... en en, a final de mayo del, del 2012, cuando vimos los datos y vimos eso, eso fue espectacular, la, la, la emoción. Estábamos um, en esta misma sala. ¿eh? Así <risa> es. Interesante que menciona finales de mayo, Ever, porque el anuncio se hace el 4 de julio. ¿eh? Exactamente, un mes después, sí. Entonces lo, lo, los científicos ya de ATLAS, ya todos ustedes sabían lo que se iba a anunciar antes del, del descubrimiento. Sí, sí. Eh, ¿Y cómo vivieron eso? ¿La preparación al seminario de, del 4 de julio en el que se iba a anunciar? cuáles eran, ¿Cómo se vivía en el CERN? ¿Los rumores? ¿Ya se sabía que CMS tenía algo? ¿O...? Sí, ¿cómo era en general ese, ese ambiente? Eh, no sé si tienen algún recuerdo, Camila. Eh, sí, lo, lo que recuerdo es que sabíamos nosotros lo que teníamos. El rumor era que CMS tenía algo, pero no sabíamos cuál era la magnitud. Este, quizás era dos sigma o quizás era cinco sigma. Este, no, no sabíamos de verdad. Eh, obviamente sabíamos que si estaban viendo algo, y, y creo que sabíamos que está, que era la misma masa entonces eso, eso obviamente no no era era alentador porque era, okay, esto que estamos viendo no es no es algo una fluctuación solo de nuestro lado eh, pero no teníamos derecho a, a, a, a conversar hasta que se aprobaron porque porque todos estos todos estos análisis tenían que ser aprobados por la comunidad entera por el experimento entonces desde finales de mayo, donde se abren los datos y vemos lo que está pasando hasta julio, este es un proceso de demostrar, como decía José, que, que, que estos resultados eran robustos y eran, eran, eran este, verdaderos. Pues entonces, eso significaba pasar por varios niveles de, de aprobar los análisis desde distintos trabajos, grupos de trabajo que hay, que, que hay en los experimentos, hasta el final, este que el experimento entero apruebe el análisis. Y, y me acuerdo de, de, de, de esas reuniones de, de que uno se conectaba por por internet, por supuesto, porque el ser siempre ha sido re, este, híbrido y virtual y siempre las reuniones han sido así, que, que hemos aprendido a hacer ahora en la pandemia el resto, el resto del mundo, pero me acuerdo de, de, de conectarnos y, y, y, y tenías 3.000 personas, quizás no 3.000, pero por ahí miles de personas conectadas este, comentando uno a uno lo, lo, lo, lo, lo, el, los pasos de los análisis, lo, las figuras, este, y, y, y al final obviamente hubo un consenso y se, y, y, y se aprobó. Entonces nosotros estábamos pasando por eso, pero CMS estaba pasando por lo mismo al mismo tiempo. Entonces, este, y no podías decir nada. También recuerdo amigos científicos físicos que no trabajaban en el de Altas Energías preguntando, ajá, pero ¿qué, qué está pasando? Y, y uno como que, pues el trabajo, va, nos está yendo muy bien el trabajo, pero no podíamos decir nada. Me decía, bueno, ¿cu cuánto ¿Ciento y tanto? siento y este, hasta que, bueno, la, obviamente el 4 de julio pudimos decirlo y, y, y gritarlo a los cuatro vientos. Y es que ustedes tres y el, Epenache, el equipo del Epenache estaban realmente ahí en el corazón del, del asunto, en el centro del, del descubrimiento, ¿no? Eh, en ese periodo de, de approvals de, de, de recibir el, el acuerdo de la colaboración, tanto tú como Eber y José jugaron un rol importante en, en la preparación de ese seminario y de esos resultados, ¿no? Eh, bueno, claro, éramos, éramos un grupo que estaba muy fuertemente posicionado, pero había otros grupos y eso era muy importante. Era muy importante eh, para, para, para un, una búsqueda con, con, con el el impacto científico que, que podía tener, que haya varias confirmaciones independientes. Entonces, este, efectivamente en el yo teníamos un grupo importante, pero había grupos así en, en varias partes del mundo. Eh, te estoy recordando, Camila, que para la preparación del seminario, incluso hasta el día anterior tú, tenías, tú, tú estabas haciendo cosas. ¿Recuerdas bien qué pasaba? Sí, creo que una de las figuras este, que, que se iban a mostrar en el seminario, que era cómo, cómo se veía la señal para distintas categorías en las que estábamos haciendo el, el modelado estadístico para, para determinar si Higgs estaba o no. Este, entonces, yo, yo, yo, como estaba trabajando con la señal, tenía que hacer figu eh, estas figuras. Y, y, y Fabiola Gianotti, que era la atlas Spokesperson en ese momento y ahora es la directora del CERN, este, nos escribía diciendo, bueno, pero qué tal si hacemos, mostramos esta figura de tal forma y tal. Entonces estaban al final haciendo figuras que se iban a mostrar en el, en el, en, en el seminario. Entonces eso fue bastante emocionante. El día, era el día antes, ¿no? De hecho. El día antes. El de, 3 de julio. El día antes del de, de anuncio oficial, qué, qué, qué bonito. Camila, y ahora... Eh, Tú ya no eres parte de la colaboración Atlas, has dejado de hacer la física de altas energías haber vivido toda esta experiencia pasar por el descubrimiento del Higgs eh, hacer física de altas energías, ¿qué, qué, qué te ha traído a ti en, en, el, en tu carrera profesional ahora fuera de Atlas? Bueno, quizás un poco de contexto, yo ahora trabajo como científico de datos eh, trabajo con en, en investigación interdisciplinaria, pero, pero ya fuera de la física. Hace, hace seis o siete años que no hago física. Pero a la hora de, de moverme de la física a la ciencia de datos, física de altas energías es básicamente una ciencia de datos. Es, tiene grandes cantidades de datos, es, es, aprender a manejarlos, este, a hacer pruebas de hipótesis, hacer modelado estadístico. Son todas las cosas que en, en, en ciencia de datos. El resto del mundo se está dando, empezando a dar cuenta que, que puede traerle utilidad en, en distintas cosas. Eh, entonces, para mí el haber trabajado en el CERN, el CERN tiene un nombre obviamente con, con muy buena reputación, tener eso en el currículo ayuda. Eh, creo que eso ayudaba a tener entrevistas cuando estaba buscando trabajo antes de que, que no tenerlo, por ejemplo. Eh, y también, bueno, tener en el, en el currículo, que, que, que contribuí al, al, al, a los esfuerzos del descubrimiento del bosón de Higgs también ayudaba un montón. Y, y la verdad es que la gente quiere saber. no este, Muchas veces pasaba que, que en una entrevista me preguntaban al respecto. Que, cuéntame el descubrimiento y cosas así. <risa> Es graciosa que ahora yo, yo trabajo ahora en el Instituto Nacional de, de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de Reino Unido, y somos un grupo de, de 30 personas este, que trabajamos como ciencias de datos o ingenier ingenieros de software para la investigación, y somos como cuatro o cinco que venimos de, del CERN, este, porque es, una, es un camino bastante fácil digamos para, para las habilidades que uno que obtiene cuando, cuando estás trabajando en física de altas energías. Y de hecho estamos está pensando hacer un seminario sobre el descubrimiento de Higgs en, en, en, en un, el mes que viene para acordarnos de los que, está, los que estamos ahora trabajando ahí, eh, que, que, a ver qué nos acordamos de, de esa época. Este, entonces sí, eh, para ciencia de datos, hacer física, haber hecho un doctorado en física de altas energías y un postdoc, eh, siento que, que, que me posicionó fuertemente para para poder para que me fuera bien en, en, en mi carrera en el futuro. Y en tu caso, José, ¿cuál ha sido el, el, el bilón de haber tenido, eh, participado en el descubrimiento del bosón de Higgs? Bueno, yo sigo siendo miembro de, de, de la colaboración Atlas. Este, en la, yo también soy docente universitario, entonces tengo, tengo otras actividades profesionales, pero dentro de la parte de investigación, uh, ha habido una cierta continuidad en lo que he hecho. Hemos, eh, hemos, hemos intentado valorizar lo que aprendimos eh, preparando la, el descubrimiento del bosón de Higgs en otros estudios de física. Dentro del laboratorio nos hemos, nos hemos interesado, por ejemplo, bueno, una pregunta muy sencilla que era saber si, si ese bosón de Higgs... Uh, es único o, o, si, o si en verdad uh, los campos de Higgs pueden ser uh, fenómenos mucho más complicados que podrían manifestarse con la existencia de otros bosones de Higgs. Entonces hemos buscado a ver si los hay más livianos, más pesados. Uh, también hemos buscado maneras de, de utilizar el bosón de Higgs como herramienta para sondear uh, Uh, Otras otra preguntas abiertas en, en investigación como la materia oscura. ¿Será que el bosón de Higgs por su característica particular en el campo de Higgs uh, le, da la, le da la masa a, a, a los campos tanto de materia como de interacción? No, ¿No habrá una relación también con la materia oscura que necesita tener masa? Es, es, es, alguna, es algún fenómeno físico que, que, que interactúa con la gravitación y entonces, tal vez interactuaría con el Higgs. Es otra cosa que hemos hecho en, en estos tiempos. Pero además de la investigación, yo lo que, lo que, lo que valorizo mucho eh, fue la, la coordinación de un esfuerzo multinacional que implicó a miles de personas trabajando en cosas muy diferentes, eh, que requerían una gran paleta de habilidades y, y, y saber, saber llevar eso a buen puerto eh, me parece que, que es una experiencia que, que tiene implicaciones importantes en cómo podemos eh, colectivamente en la humanidad eh, valorizar las capacidades de comunidades diferentes eh, en la búsqueda de, de, de objetivos comunes. Entonces lo, lo, lo, lo, lo que hacemos en el, en el CERN es un ejemplo de eso y, y creo que es algo que se puede valorizar en muchos otros campos. Ok, algo más que quieras decir. <risa> um, quizás de mi parte, después de que descubrimos esta nueva partícula, eh, las, las nuevas tareas también se orientaban a, a medir. Eh, las propiedades de esta nueva partícula para asegurarnos si, si era el, el bosón de Higgs que, que esperábamos o si era alguna otra cosa y por ejemplo después de que yo terminé mi tesis de doctorado para mi primer postdoc estuve eh, midiendo, tratan, eh, midiendo la, la producción del bosón de Higgs eh, en, en otro modo en particular, eh, de otra manera, a través de la, de la fusión de bosones vectores que no es el, el modo principal de producción de, de, de Higgs en el LHC. Y, y en un futuro um, también tenemos planes de comenzar a estudiar, y en eso vas a participar tú también, Joanny, comenzar a estudiar el autocoplaje del, del bosón de Higgs con sí mismo, eh, tratando de medir eventos donde se produzcan dos bosones de Higgs simultáneamente. En el LHC. Sí, eso nos, nos prepara el, el futuro, <risa> la familia. <risa> bueno, este, pues nada, yo aquí es de París, del El Pena, yo muy, muy contento de, de, de compartir con, con Camila y con Ever, eh, uh, diez años más tarde, estas esta memorias de, de lo que vivimos aquí. Bueno, un placer conversar con ustedes. <risa> Sí, igual sí, para mí. Un placer. Un placer. Bueno. bueno, vamos a despedirnos. Cerramos la grabación. Chao. Chao.